Los sonidos del español. M. M. Con M se escribe mico, mono. Mico, mono. Con M se escribe mano, mano. Con M se escribe mujer, mujer. Con M se escribe mamá, mamá. Con M se escribe mar, mar. Con M se escribe moras, moras. Con M se escribe mapa, mapa. Ma, ma, me, me, mi, mi, mo, mo, mu, mu, mamá, mamá, memo, memo, mi mar mi mar momia momia mujeres mujeres m m mapa mapa manzana manzana mariposa Mariposa, manguera, manguera, miércoles, miércoles, mamá, mamá, manos, manos, maletín, maletín, mago, mago, mapache, mapache, marioneta, marioneta, mono, mico, mono, mico, mujer, mujer, mesa, mesa, motocicleta, motocicleta, montaña, Montaña, mayo, mayo. Muñeca, muñeca. Médico, médico. Música, música. Morado, morado. Máscara, máscara. Madre, madre. mala, malo, mano, mamá, mayo, meta, melón, medio, medir, mejor, mico, Mimo Mina Mira Misa Mono Mora Moro Moto Mojar Mudo Música Mutuo, muela, musgo, mal, mar, más, masa, mago, mes, metal. Melisa, mesa, medalla, mía, mil, mío, mis, misael, molar, modo, moda,